Then go my way go no sapons, no take you to your rashnas ¡Derechito al vicio! Somos RSCine y en esta ocasión especial, traerte la reseña de la quinta, no, de la sexta, no, de la séptima caja de Naruto Shippuden. El juego de cartas coleccionables que puedes encontrar en todos los kioscos de Argentina, del país, de los países limítrofes, de todos los que vician con cartas en estos mares, en estos mares y en estos ríos platenses del continente sudamericano. Vamos a ver que las nuevas cartas, como vimos en algunos sobres anteriores, vienen, vienen, vienen con cartas mágicas. Directamente para darles más poder a tus cartas anteriores, a tus otras colecciones y además tienen un subidón de calidad que te va a encantar. Si no viste nuestros sobres que ya abrimos anteriormente, visita nuestro canal Resesine con más de 800 videos, con más de muchas colecciones, incluso cartas de Batman chinas que nadie te ha abierto hasta el día de hoy. Así que... Váyanse derechito al vicio a ver que en el canal tenemos el resto de los sobres Hoy vamos a ver la caja dos sobres Pero antes que nada, como ustedes saben, los que siempre ven Cine, Los que siempre ven nuestros memes en Instagram Este video es auspiciado por... Dararara. En realidad en esta ocasión no tenemos un auspicio tenemos mega saludazos, sí, los mega saludazos del mes que sí o sí teníamos que dar a todos nuestros mejores seguidores de esta nación, de esta nación piratesca, de esta nación cartera, así que vamos a darle para empezar un mega saludazo a... María Violeta Valdivieso 9035 Tremendo nick te pusiste de YouTube Tremendo nick te pusiste Pero bueno, un mega saludazo para vos Gracias por escribirnos durante este mes Durante esta semana llena de quest Ya van a ver que van a ver más videos Más mangas y más reseñas Pero también queremos mandar un mega saludazo para Lucas Gómez que también siempre nos escribe Otro mega saludazo De RDS Cine para Giovanni FF Otro saludazo Especial para Brian eh, otro que nos escribió Fanático de las cartas de Naruto Es Todo Naruto El canal de Todo Naruto Muchas gracias por escribirnos Mega saludazos también para Otro genialoso canal Que nos comentó Estrojo de Acción Que tiene de todo Tiene de todo Pero en otro idioma chicos También tenemos un mega saludazo para Bautista Flequia Muchas gracias por escribirnos Bautista otro mega saludo para Demon Gamer. Demon Gamer que ya lo hemos leído varias veces en el canal. Muchas gracias, Demon Gamer, por estar ahí por estar ahí siempre en los directos. Vamos, otro saludo para el primo Juaco. Siempre estamos estrenando los videos para que lo vean en el mismo instante. Pero pueden verlo cuando quieran. En el desayuno, en la cama, en la casa. Pueden verlo en el colegio, con compañeros. Así que agarren la compu del profesor Juá y empiezan a ver RDC cine. Cualquiera de los videos siempre está disponible. Pero también otro mega saludo para. El primo Juaco para Tiziano Gobernatore. Qué apellidazo tiene Tiziano Gobernatore. Otro para Marcos Rojo. Saludosos para Marcos Rojo. Saludosos también para Lucy594 que tiene algunos videos muy copados todavía hay muchos canales, muchos de los que nos siguen le gusta también compartir qué cartas le salieron en los sobres pero no se puede comentar en sus videos todavía porque son canales que recién empiezan así que les ayudan un montón yendo a ver sus videos, les ayudan un montón pero no podemos saludarte en tus videos hasta que salgan los comentarios pero te saludamos de acá Lucy598 como también a nuestros amigos del Sucucho Comiquero Podcast. Sucucho Comiquero Podcast es un canal que hace podcast de animes, hace cosas de... Hablan siempre del fandom, del manga, de las editoriales de Argentina y se ganaron el premio derechito al vicio Argentina 2022. ¡Claro que sí! ¿Saldrá el 2023? ¿Volverán a salir ganadores con más de 5000 votos de nuestros seguidores de siempre? Lo veremos, lo veremos más adelante. Después, mega saludazo para Tiago y Benja, que están también desde el principio en el canal. Otro mega saludazo para Agustín Reza. Mega saludazo también para Simón Benítez, como vieron. Hay un montón de mega saludazos. Mega saludazo para el canal de Argentina 2.0. Mega saludazo para Lucas Prato, claro que sí. A algunos les gustan las cartas de Naruto que abrimos, a otros las cartas de Fortnite, y a otros les gustan las cartas de Pokémon. Así que hay diferente público, pero todos somos fanáticos de las cartas coleccionables. Otro mega saludazo para Juanpa Sánchez El último mega saludazo de esta ocasión Es para... ¡Lucas Varela! Pero, pero, pero, también podríamos Podríamos hacer un saludo especial Y ya empezamos a abrir las cartas Ya empezamos a abrir las cartas Solamente la parte de acá abajo de YouTube Donde está la línea, la línea de tiempo Va a aparecer un gran espacio que va a decir intro, otro que diga saludazos y después otro la caja y las cartas seguramente va a salir después automáticamente pero bueno, queríamos saludarlos a todos en este mega video y en especial también a ¿a quién? ¿a quién? a Rocío Sánchez que está registrada como nuestra primer seguidora de este segundo canal recuerden que el primero había caído ¡Oh! por culpa de la música por culpa de la música que a veces hace caer canales pero muchas gracias Rocío muchas gracias Sánchez por habernos seguido desde el principio al igual que todo el resto de nuestros seguidores que ya llegamos a 4.500 no lo podemos creer así que vamos para adelante derechito al vicio y una vez ya terminado el espacio de saludazos del mes, de la semana, del año, ¿ja? después vamos a ver más saludazos, claro que sí, empezamos con la caja de la colección número 7. Como vieron en los sobres anteriores, las cartas se han updateado. Acá tenemos para que escanees en QR con tu celular, el de tu viejo, el de tu tía. ¿Dónde, ¿Cómo son las reglas? ¿Cuáles son las redes sociales de los que crean estas cartas coleccionables? detrás te aparecen las instrucciones del duelo de jutsus cómo jugar con las cartas, cuáles son las ventajas que tienen las de fuego por encima de las de viento, por encima de las de rayo de las de tierra, las de agua y así dando todas las vueltas del otro lado de la caja vemos cómo son los sobrecitos verdes igual a estos que puedes encontrar en todos los kioscos para completar tu colección y acá un Naruto joven, un Naruto sin preocupaciones más que comer ramen y tomar leche que no esté vencida una vez que lo abrimos ¿Eh? Qué raro, qué raro Anteriormente tenías acá el coso coleccionador Pero ahora no lo tenemos No está el coso coleccionador Los números que aparecían para coleccionar Pero bueno, vamos a ver que Tenemos selladito las cartas De esta caja número 7 Y vamos a ver, vamos a ver Cómo son estas cartas que ya de por sí Una vez que los tocamos el tacto Vemos que la parte de adelante está Laminado, laminado y eso le da un peso Extra a las cartas, le da más durabilidad Y mucha más calidad Oh, oh, oh, oh. La primera carta que nos encontramos y ya tiene, miren, un efecto dorado de fondo que está buenísimo Es Madara Uchiha con sus armas Una carta de juego que tiene Genjutsu 10, Ninjutsu Gen 9 y Taijutsu 8 Poderosísimo este Madara Seguido de Tenemos la carta de Agujas Ninjas <coughs> Una carta de tipo, es como estilo mágica, aunque no sea una carta mágica pero aumenta 3.7 Shutsu de una carta con una de las ninjas del sonido, la primera carta es la 849 en esta colección, así que vamos por la siguiente y tenemos al anillo Akatsuki de Itachi, con el fondo ahí también plateado, está muy bueno el efecto no sé si pueden notarlo ahí con la cámara, pero está bárbaro el anillo aumenta 3 puntos el ninjutsu Taishutsu y Genshutsu de una carta que contenga la palabra Itachi, directamente para todas las cartas de Itachi. Seguido del pequeño Sasuke con ataúd de Sasuke, el ataúd que lo transformaría en una de las bestias de Orochimaru. Aumenta 3 puntos el ninjutsu, Taishutsu y Genshutsu de una carta que contenga la palabra Sasuke. Vamos por la siguiente que es EO, el antídoto ninja De la buena de Tsunade Elige una carta de tu pozo de descarte Puedes volver a utilizarla Recuerden que Tsunade ha sido una de las Hokages De la aldea de Konoha Después tenemos Namida Susumeno. Tenemos a la pequeña Namida Susumeno Con un fondillo ahí también dorado Está bastante copado este estilo de cartas ahora es una carta de tipo agua con Nijutsu de nivel 5, potente, potente, potente. Después, uy, se nos fue de las cartas. Después tenemos al Mirai Sarutobi, otro Sarutobi más, lo tenemos ahí. Una carta de tipo rayo con Taijutsu 8 y un fondo doraiño que queda bárbaro. Después tenemos los Nunchakus de, de Kai que te aumenta 3 puntos el Taichutsu de una carta Taijutsu puro tiene él su papá era poderoso, su aprendiz era poderoso también, todos poderosos dentro de la estirpe de los de los, bueno, de los los tai Taijutsenses Taijutsense se dirían o es un pero bueno, después tenemos el abanico de Temari, el abanico de Temari está bastante buena con un aumento de 5 puntos en el Nishutsu de una carta de elemento viento, vamos a ver que también actúan con los elementos estas nuevas cartas de poder. En vez de carta mágica le vamos a llamar cartas de poder directamente. Cartas de poder son estas cartas. Después tenemos una carta uh, doble que está buenísima que es Naruto y Sasuke coordinación perfecta peleando lado a lado cada uno de los dos ya adultos. Una carta de tipo fuego con Ichizu y Genichizu de nivel 10. Está bastante buenísima tío. Como coleccionista de tío como coleccionista de cartas o fanático de Naruto esta carta te va a encantar totalmente. Después tenemos a Karasu, una de las marionetas más tétricas del ninjutsu de marionetas, con una carta de tipo tierra con Taijutsu 6. Tremendo, tremendoso. <risa> Hablando de tremendoso, nos encontramos con Ino banda Shinobi Sisters. ¿Eh? ¿Hay una banda? ¿Había una banda de Shinobis? ¿De Shinobis poderosas? Bueno, tenemos la carta de Inno que que es una carta de tipo juego con Teixutsu de 10? ¡Claro que sí! Seguido, seguido, seguido de. <risas> ¿Te gustan los pulpos? Tenemos al Hachibi Bebé. En realidad no es un pulpo, pero viste, tiene tentáculos. Es una carta de tipo agua con Genjutsu 6. Un poder más potente. Ese es Después tenemos. Oh, me gusta me gustan los nuevos diseños. Me gustan los nuevos cartas. Después tenemos la guadaña de Hidan. Que intercambia los valores de ninjutsu y Techutsu de una carta del rival. ¡Epa! está bastante copado Es la carta número 845 de esta tanda seguido de las espinas las espinas ninjas que tira ahí está el papá de shikamaru el papá de shikamaru que reduce un punto el de jutsu de una carta del rival está bueno está bueno después tenemos el collar de naruto el collarcito de naruto que me parece que es el que le regaló es eh, una vez o es otro. Pero bueno, aumenta un punto el ninjutsu, tajutsu, y Genshutsu de cualquier carta que contenga la palabra Naruto, directamente. Después tenemos... ¡El Chocho! ¡Chocho Transformada! ¡Chocho Transformada es una carta de tipo tierra con ninjutsu y Genshutsu 6! ¡Y mira! ¡Se puso coletas! ¡Claro que sí! Después tenemos... Las cartas de Kabuto, las cartas coleccionables de Kabuto, que él coleccionaba la data de todos los demás ninjas, ya era un fanático de las cartas al igual que nosotros. A ver, permite cambiar una carta por otra de tu mano en el medio de un enfrentamiento, o sea, si vas a perder o algo, esta carta vos la utilizás y pumba, cambias tu carta por otra más poderosa. Después tenemos <risa> tenemos a Boruto viajero del tiempo. Y tiene una revera como el, el como el de Volver al Futuro, como el devolver al Futuro tiene la Camperita, es una carta tipo Rayo con Injutsu 5 y Teichutsu 8, seguido de, epa ya se vienen buenas cartas, tenemos Jeje, la Bandana de Sakura, la Bandana de Sakura aumenta 3 puntos en Injutsu, Teichutsu in y in Gensutsu de una carta que contenga la palabra Sakura. Ah, iba a hacer un chiste sobre la banda musical de Bandana, pero muchos de ustedes no lo conocerán, así que es medio como. medio viejardo el chiste. Después tenemos la banda de las Shinobi Sisters, ¡no! ¡Te la puedo creer! no me la container de esta carta, ¡no la cambies por nada! Tenemos a la banda de las Shinobi Sisters, donde están todas, todas, todas, todas tipo fuego, con Ichutsu 9, Ichutsu 8, y Teishutsu 7, ¡no! ¡no! ¡no! Incluso está incluso está jinata, está, está Ino, está Sakura y está la otra, ten ten. Después tenemos a Wasabi. A Wasabi que es una carta tipo rayo con su 6. El pequeño Wasabi seguido de Epa. Tenemos a Urashiki Otsuzuki. Tremendo, tremendo, tremendo. Tipo agua con ninjutsu de 10. Poderoso totalmente. Seguido de la buena de técnica De reemplazo de cuerpo Una técnica utilizada por Ah, Dios ¿Cómo decirlo? Es la maestra de los genjutsus Es la maestra poderosa De los genjutsus Que intentó vencer a Itachi con un genjutsu No te lo puedo creer Pero bueno, bueno, bueno Entonces esta carta de viento con genjutsu 10 Genjutsu 10 <risa> Después, Después tenemos Después tenemos la carta Shurikens, Shurikens, que es la carta 861. Aumenta 5 puntos el ninjutsu de una carta de elemento viento. Bien, bien, bien. Seguido del Shinki. Lo tenemos ahí, el pequeño Shinki. Una carta de tipo tierra con ninjutsu de 7. Bastante místico. Después tenemos al Sasuke detrás, el Sasuke fachero. pero que es un clásico. Es un clásico en los animes que te aparezcan a veces dibujados los personajes más populares con traje. Con traje de oficinista, como que les encanta a los japoneses. Le encantan vestir a sus personajes de anime en algún momento, en algún ending, en algún video, como si tuviesen trajes. Ya lo van a ver en muchos shows populares que siempre hacen eso. Y lo tenemos acá: Al Sasuke tirando facha con un Dolce Gabbana. Una carta de tipo rayo con Injutsu 7 seguido de. <ríe> Tenemos al Sakura traje chino del año nuevo chino. Claro que sí. Una carta de fuego, Ninjutsu 7 y Taijutsu 7. Diciendo feliz año nuevo chino ahí. Seguido de. Rokubi bebé. La babosa bebé. Es una carta de tipo agua con ninjutsu y Genshutsu 6. Seguido del Pincel de Sai. Pincel de Sai lo vemos ahí dibujando con de todo. Que aumenta 3 puntos el Genshutsu de una carta. Nada mal. Después tenemos una carta de Pergamino. Uno de los Pergaminos de Jiraiya Que aumenta 3 puntos el Ninjutsu de una carta directamente. La última carta que vas a encontrar en la caja son Las Papas Fritas de Choshi. Las Papas Fritas de Choshi. te aumenta 5 puntos el Ninjutsu de una carta de Elemento Tierra. Está bastante bien. Está bien paposo. Bien paposo esas Papas Fritas. Pero bueno, entonces verán que en la caja nos encontramos con un montón de cartas de poder interesantes y varios personajes y agrupaciones muy locas, muy extrañas, muy geniales. Pero bueno, entonces la calidad qué bueno que nos dieron a no capaz este Sakura en uno de los, de los sobrecitos Oh, este Sasuke y este Adam Sandler juntos Pero muy copados Muy buenas cartas salieron en la caja número 7 Vamos a ver si en los sobres ahora tenemos tanta suerte A ver si nos sale otro villano más como Madara Pero con un, este fondo con este fondo dorado que queda bastante bien para varias de sus cartas Vamos a ver entonces qué en la primera de esta ocasión Vamos a ver si Youtube ahora corta en la parte de abajo Este momento para el momento de los sobres Es el momento de los sobres señor Youtube Vamos a ver que las primeras cartas que nos encontramos son 1, 2, 3, 4. ¡Uy! Oh, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero se traspasó acá en la parte de atrás el efecto dorado de la tinta dorada. ¿Eso ¿No significa que esta carta es especial o que la que estaba detrás era especial? esto pasa chicos cuando se imprime bastante rápido, suele pasar una vez en un millón, así que esta carta inmediatamente, es una carta rara vamos a ver que la primera que nos encontramos es epa, es Kushina en modo navidad, la mamá de Naruto la abuela de Naruto pero en modo navideña imagínatelo, es una carta de tipo juego con Injutsu 8, Injutsu 9 y Injutsu 2 super colorada, súper poderosa y súper regañona, después tenemos a Conan de navidad esto tendría que haber salido en Navidad, pero está buenísimo. Está buenísimo. Una cona navideña es una carta de tipo agua. Con Injutsu 9, Taijutsu 9 y Inshutsu 5. Es la carta 935 de esta colección. Vamos por la siguiente a ver qué es. Es un Sira, un Shiraiya Samurai. Ya dejamos de ver cartas de Navidad y ahora vemos de Samurai. Shiraiya Samurai es una carta de fuego de Taijutsu 10. Inshutsu 7 y Inshutsu 7. <coughs> Seguido de... La guadaña de Hanso. Hanzo el ninja samurai, aumenta 5 puntos el tenjutsu de una carta de elemento agua. Seguido de. Acá lo teníamos. Bueno, acá teníamos la carta que estaba con la parte de atrás dorada. Es una doradinha de bomba de humo. Incluye 5 puntos el Genjutsu de una carta del rival, el maestro, el maestro de Konohamaru. Directamente tirando humo con de todo. Muy buen primer sobrecito Muy genial con las cartas navideñas Samuráis y algunos extras que no esperábamos Me encantaron Vamos por la siguiente Vamos a ver ta, ta, ta, ta, ta. qué saldrá en este sobre Siño Ver si sale una carta especial Una que no hayamos abierto anteriormente Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cartas Uf, pensé que iban a haber solo 4 y la primera que nos encontramos es el Sellos Explosivos. Aumenta 5 puntos el Teijutsu. Una carta de Elemento de Fuego. Seguido de la Sakura Banda Shinobi Sister. Sí, va a haber una de cada una por lo visto. Tenemos a Ino. Tenemos ahora a Sakudiña mostrando el Ombligo. Una carta de tipo Rayo con tsutsu 6, Teijutsu 10 y Genshutsu 5. Seguido de. Naruto traje chino Aunque se parece más al de Wopis Por el sombrero Pero bueno, tenemos una carta de Naruto chino Que es tipo rayo, Genshutsu 5, Taichutsu 7 Y Genshutsu 6 Seguido nomás de... ¡El Matatabi, bebé! una carta de fuego de Nichutsu 5, Taichutsu 4 y Genshutsu 6. Súper oscuro, súper flameable. Y la última es una carta dorada que no es nada más y nada menos que el Orochimalo. Los aros de Orochimaru te aumenta un punto el Nichutsu, y Genshutsu es una carta que condeca la palabra Orochimaru. Para que hagas un masito de puros Orochimalos. Pero bueno, nos salió muy buenas cartas. Claro que sí, estos dos especiales. Traje Chiro y traje de las cantantes ninjas. Entonces, ya terminamos el video de hoy. Ya terminamos el video de hoy con un montón de cartulis. Con una caja que está bastante buenísima. Que no te lo puedes perder. No lo habíamos encontrado en todos los kioscos que nos cruzamos siempre. Pero si te encontrás en uno, tenés que adquirirlo. Claro que sí. Porque puede que todavía no se estén distribuyendo completamente en todo el país. Ahora sí, somos r Esperamos que esto te haya divertido, entretenido. hecho pasar el rato. Que te haya hecho olvidarte de... No sé, de, del colegio. De las cosas del... ¿Planeta? ¿De cómo caen meteoritos si no nos damos cuenta? Pero bueno, nos vemos en la próxima ocasión, en una nueva reseña, en un nuevo unboxing, llenando no siempre, derechito al vicio.